chicos, acá les traigo títeres que he hecho a mano Acá tenemos esto para poner los muñecos Son títeres con hojas, acuarelas, este rollito de papel higiénico Acá tenemos otro de una serie de Ladybug y que se llama Capmoa o en otros países se pueden llamar Cap así por acá tenemos a Lady Cat Noir. A las dos parejitas. tenemos a la princesa. Acá está. Estas son las hojas como, como la he hecho: con dedos y acuarelas, de pero no me salió tan bien. Yo quería escribirlo, pero en vez de eso quería dibujarlo. Acá están las instrucciones Este es un tubo De papel higiénico Le pegamos acá la silicona caliente Acá están todos los colores de mis acuarelas Tonos Todo lo que está La princesa Que está acá Y este color amarillo Para la coronita usé Hoja, hoja, aquí está la hoja Estos son los modelos de hoja C ¿Sí? Uso diferentes modelos También tengo de libreta, de hoja C sí, o jabón Cuando salgan, no quiero ser diseñadora A mí me gusta organizar mis colores, mis hojas, los tonos y Estos muñecos los he hecho con la imaginación a veces cuando tienes a alguien favorito lo puedes hacer. Lo puedes dibujar como si tuvieras Frozen y te gustaría pintarla, crearla. No todos los juguetes tienen que ser comprados y después crear. Unos son hechos de arcilla, unos de papel, unos de cerámica. En mi colegio yo hice una Caja de frugos, le puse chapas de ruedas, un palito y una sombrilla de hoja. Y era un carrito de helados. La imaginación no se compra. Y todos tenemos imaginación, sueños que queremos cumplir. Gracias por ver mis videos y nos vemos en la próxima semana. Adiós.